fondo del valle de Lurac en el suroeste de Francia, una melodía resuena en el campo. Es lo que se conoce como vuelo rotativo. Las cinco campanas de la iglesia de Saint-Rémy de Lagarde les da la bienvenida a los visitantes con música, operadas por Jean-Luc y su familia, que desde hace varias generaciones le dan vida a este campanario construido en piedra. Desde mis 15 años no tuve otra opción. Mi padre me dijo, tienes que subir allá a hacer sonar las campanas. Y desde los 15 años hago sonar las campanas para ceremonias, bodas, bautizos. Margui Ange, la hermana de Jean Luc, no se pierde ninguna ocasión para hacer sonar las campanas. Toco esta porque es la más pequeña. No puedo hacerlo con las grandes. Es un buen sonido, me gusta. Va por toda la comuna, por los aires. Me gusta, me encanta. Más abajo, en el Valle, en Montclar, también se tocan las campanas para las grandes ocasiones. Estas están en un campanario construido como una simple fachada, menos caro y más fácil de construir. La región de Lugat tiene una de las mayores concentraciones de campanarios en Francia. El ladrillo es el material predilecto para la construcción de estas edificaciones por lo cual, con el paso del tiempo, se convirtieron en una de las características de la región del mediodía tolosano. Jean-Marc es campanero. Es uno de los pocos que todavía sabe usar un timbre con teclado manual. Como aquí en la iglesia de Saint-Hilaire y en algunas otras iglesias de la región. Es un instrumento musical, desde el momento en el que te apasiona la música y que vives en un ambiente de música, da igual que lo expreses tocando piano, clavicémbalo o un gran órgano. Excepto que con un teclado de timbre hacemos que toda una región geográfica disfrute y las áreas a su alrededor. De pueblo en pueblo se revela la diversidad de los campanarios de la región occitana, Vamos ahora a Legers, sobre el camino de Santiago de Compostela. Aquí la atracción es una aguja torcida en espiral de una modernidad impactante. En Bagán, un pueblo amurallado, esta proeza arquitectónica llamada Campanario Torcido es el orgullo de los habitantes. Mark es uno de los únicos que tienen las llaves de la edificación, desde que era niño subía estas escaleras para hacer vibrar las campanas de la iglesia San Juan Bautista. Por la mañana nos llamaba la familia que nos decía, bueno, fue fulano, si era un hombre el que moría, había que tocar las campanas tres veces, si era una mujer, dos veces. Así que como mi padre era viejo, con mi hermano veníamos a tocar aquí y subíamos las escaleras muy rápido, corriendo. Hay alrededor de 30 campanarios torcidos en Francia, unos 100 en Europa, pero solo uno en el sur de Occitania. La leyenda cuenta que el viento habría torcido el campanario con el paso de los siglos, pero la verdad se esconde entre las manos del aprendiz de carpintero que la construyó en el siglo XVI. Es una proeza arquitectónica y en un cierto momento creo que hubo una emulación entre los aprendices que se dijeron pero yo quiero hacer una aguja todavía más complicada que las otras y bueno, tener la que será la más bella obra maestra. Para terminar este viaje vamos rumbo al pie de los Pirineos aquí destaca el campanario de la iglesia de Campan otro desafío arquitectónico una aguja piramidal rodeada de cuatro pequeños campanarios un estilo imponente llamado campanario apagabelas se supone que su forma nos recuerda los conos que se utilizan para apagar las velas Madeleine es la guardiana de la iglesia como su madre y su bisabuela Mi primera puerta se abre con esta, y después mi puerta de madera. Y luego entro en la iglesia, en silencio, en el recogimiento. 120 escalones permiten acceder al otro lado de la decoración. Estoy impresionada, buscaba muchas campanas. Maris conoce bien la historia de los carpinteros responsables de este campanario. Se les llama cagots. Los cagots eran infrahumanos, parias. Solamente se les dejaba trabajar con madera y hierro. Podían ser reconstructores, podían trabajar con piedra. Aquí, rodeados de bosque, fue con madera. Y se destacaron en el trabajo de esta. Los cagots, supuestos leprosos, no debían vivir en los mismos barrios que el resto del pueblo. Estaban separados de los otros en la iglesia y no tenían la misma pila de agua bendita. ¿Ve esos bancos con una forma particular? Eran los bancos de los cagots, o sea que no podían pasar de este límite. De los campanarios al barroco de los Pirineos, de los ladrillos rojos al estilo florentino, los campanarios de la región de Mediodía son vestigios de la identidad y de la historia de los pueblos de Occitania.